Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo el lance de dos guapitis 5 estrellas que estaban en el mismo rebaño y a continuación también matamos un 4 estrellas que había crecido pero la cuya genética era ya bastante mala y no iba a subir a 5 y sin más preámbulo comenzamos Nos encontramos en la cabaña de Clean Water Voy a vigilar un rebaño Que tengo ahí con dos, cuatro estrellas A ver si han crecido Vamos a ver, mira, ahí tenemos, un cinco estrellas Y ahí tenemos el otro Han crecido los dos, ya vemos que está muy viejito Porque tienen el pelo pálido ya Casi blanco Vamos a coger el reclamo Los vamos a llamar Aunque quizás estemos un poquito lejos Pero bueno, vamos a intentarlo A ver si se da la vuelta alguno no no nos hacen caso van subiendo para arriba pues por lo tanto antes de que se suba para arriba voy a voy a arriesgarme voy a hacer el lance cogemos el 338 apuntamos contenemos la respiración y disparo veamos de nuevo el disparo le hemos dado un poquito bajo yo creo que le hemos tocado el hígado y bueno vamos a a recogerlo, a ver si puede hacer otro lance No, ya salen huyendo todos Ahora lo que tengo que hacer, voy a marcar ahí Lo que tengo que hacer es dar la vuelta A toda, por toda la orilla Y así poder recogerlo Os quiero comentar que este lago Es una zona muy buena de caza Que podemos encontrar los codia, los guapití Y los Sika, y además todos Con muy buena genética Bueno, ya hemos dado la vuelta Vamos a recogerlo a ver si podemos subir por aquí, ahí tenemos la marca, madre mía, está complicado, sí, ya estamos arriba, vemos el sangrado, sí, es un sangrado muy oscuro, a ver si lo puedo marcar, no me deja, la zona es complicada, aquí está debajo del de abeto, pero bueno, vamos a ver si localizamos la sangre, tiene que estar por aquí, no la veo... Vemos las burbujas, los animales subiendo, volvemos otra vez a la zona, vemos el sangrado, pero no, nos, no se nos activa la E. Pues nada, seguiremos dando la vuelta por esta zonita hasta que encontremos la sangre y podamos seguir el rastro. No, por aquí no lo vemos. Vamos a andar despacito. A ver si aquí atrás vemos brillar y localizamos la sangre. Sí, mira, ya tenemos aquí la sangre Es una sangre oscura Así que no... Ese animal está muerto No le hemos impactado en el pulmón tardará un poquito más en morir Pero no nos, no nos importa Y ahora cuando lo recojamos Pues luego intentaré volver a la cabaña Cambiar la hora Y hacer el lance al segundo 5 estrellas Si lo conseguimos Mira, ya tenemos aquí nuestro nuestro guapití Madre mía, que cornamenta Vamos a hacer una foto del animal, lástima que se quede con, con un cuerno enterrado, giramos la cámara, cogemos la posición, está un poquito oscura, pero bueno, vamos a hacer la foto, ya tenemos la foto y ahora vamos a, a recoger el animal, efectivamente hemos dado el hígado, un poquito trasero, la genética 89,38, no muy buena, ese animal iba a morir pronto, y una puntuación de 460 puntos pues nada vamos a, a cogerlo lo disecamos y vamos otra vez a la cabaña y vamos a cambiar la hora para poder hacer el, el lance lo vamos a retrasar una hora ya estamos en la cabaña subimos por las escaleras Yo no sé esta cabaña está la cama está arriba tardamos un poquito más de tiempo pero bueno retrocedemos una hora, lo vamos a poner a 9.46 ya estamos ahí descansamos dormimos un poquito y bueno, otra vez, a bajar las escaleras tardamos un poquito, usted debería dejar saltar pero no nos deja saltar y vamos a ver si localizamos al, al otro animal salimos fuera, mira si sí, allí está el rebaño a ver si lo localizamos ¿Un dos estrellas una estrella Sí, ahí tenemos el cinco estrellas pues nos vamos a acercar a la orilla vamos a coger el reclamo a ver si no si nos mirara nos arrachamos ya cogemos el reclamo le damos a buena genética le llamamos escuchamos el chirrido y a ver si si se nos encara Cogemos los prismáticos, parece que no han hecho caso. Lo tenemos localizado por la cornamenta. Así que vamos a coger nuestro 338. Calibramos la distancia. Lo vemos allí que van dando. Se para un poquito. Apuntamos y disparamos. Ha caído seco. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. Vemos cómo le atravesamos el doble pulmón y cae fulminado. Y ahora nos toca hacer lo mismo que la otra vez, volver a dar la vuelta y cuando estemos cerquita pues lo, lo recogeremos. Es una lástima que no se pueda cruzar el, el lago, pero bueno, es lo que tiene esta zona, así que vamos a para allá. Bueno, pues ya estamos llegando, ahí tenemos la marca donde cayó de batido el guapiti cinco estrellas, el resto de la manada salió huyendo toda la costa costalante, ahora luego miraré a ver si hay algún otro animal que merezca la pena... Y bueno, ya nos queda muy poquito, ahí lo tenemos, voy a mirar por los prismáticos, a ver si encontramos algo... no, allí no tenemos nada, vamos a levantarnos, parece que no tenemos nada, pero bueno. Vamos a ver la puntuación que nos arroja este, nos vamos a hacer otra foto, Como si queda bonita para utilizarla para la portada del vídeo, giramos la cámara... Mira, ahí entre media yo creo que está muy bien. Pues la voy a utilizar para la portada porque yo creo que me gusta. Y vamos a ver la puntuación que tiene. Doble pulmón. Tenemos una genética de 92,19. Una genética ya un poquito baja, pero está muy bien. Y 471 puntos. Pues nada, lo vamos a disecar. Y vamos a continuar... A ver si hubiera más animales por aquí. Puesto que toda la manada salió huyendo hacia adelante A ver que vemos ahí algo. Parece que vemos una cabeza de un animal. Nos vamos a acercar un poquito más. así ah, mira, ahí tenemos un rebaño. Una estrella. Tenemos otra estrella. Una hembra. más hembra. Ese tiene unos cuernos bonitos. Había un, tres estrellas. A ver si puedo hacer el lance. Llamamos a los de mala genética. A ver si contestar alguno. No nos contestan. Estamos un poquito lejos, no, pero pues yo creo que estamos bien. Debería haber contestado alguno. Son hembras. Ya ves la vida de atrás. Es que no, no me deja ver el de atrás. Cogemos el reclamo. Volvemos a llamar más que nada por hacer limpia y quitar los animales malos una estrella no contesta otra estrellita más hembras allí vemos la los chicas en, en el fondo nada, están ahí los animales vamos a volver a llamar no sé si el de no tenemos que jugar el de guapiti vamos a poner el de buena genética Con chirrido, a ver si alguno contestara Cogemos los prismáticos Mientras nos vamos acercando No No vemos nada, no nos contestan Voy a enviar en otra dirección A ver si porque en la orilla también suele, suele haber Nos vamos a acercar un poquito más Ahí tenemos un grupo de hembras Ahí tenemos un, un lomo blanco que Es un maduro Vamos a ver Si nos contestara Nos acercamos un poquito más No, no nos deja verlo Mira, ahí tenemos un 4 estrellas Un cuatro estrellas el, el maduro que tenemos tres estrellas ha crecido, se ha convertido en 4 Pero por el color de pelo No, no va a pasar a 5 Tiene el pelo ya casi gris Eso es indicación de que es un animal ya muy viejo Cogemos a ver, parece que se nos acerca uno, no, vemos los cuernos grandes, a ver ahí si sí se aclarea un poquito y podemos hacer el lance, puesto que aunque es otra estrella lo voy a matar, para que la genética sea un poquito mejor, a ver si sí se paran ahí, tenemos un huequito, ahí está adelante el otro, la hembra, no es uno más joven, ...a ver si se para... ¡Ay, ay, ay! ay que están dando? Ahí nos deja un claro... ...apuntamos y disparamos... Vemos alto, salto... ...vemos de nuevo en cámara lenta el disparo... ...madre mía, qué salto ha pegado... ...así que vamos a, a recoger a nuestro animal... ...se han espantado también los chicas que había allí... ...ahí teníamos un, un maduro 3... ...no sé si se verá crecido o no... ...pero bueno, como ha salido huyendo... ...nos da igual, recargamos el arma... ...no nos importa correr... Pero voy a mirar si allí en la enfrente suele haber más animales. Y ahí tenemos un chica, pero las estrellas no, no nos interesa. Ahí tenía un cuatro estrellas que se me murió. El Sika en aquella orilla se ponen a beber y también es muy buena zona. Es igual que aquí en esta en lo alto de la roquita, que hay una pequeña meseta ahí encima, también se ponen a descansar. Seguimos corriendo, vamos a ver si localizamos la sangre, que no la marqué esta vez, pero no tiene que estar muy lejos el, el animal. Nos acercamos despacio, a ver, bueno, corremos un poquito más, a ver si veo la sangre, no la veo, sí, mira, ya la tenemos aquí. Por el color sangre, sangre rosa ese animal está muerto y no tiene que estar muy lejos, vamos a seguir el... El camino de la sangre... Vemos que sube para arriba... no ves, Sube esta meseta que os decía yo que aquí se ponen los chicas Y podemos hacer muy buenos lances... Vamos a ver... Sigue por aquí la sangre... Baja para abajo... O sea, los animales han cruzado... Ahí vemos como corren... A ver si hay algo interesante... No, no hay nada... Pero bueno, ya volveremos en otra hora más tranquilo, vemos que la sangre sigue, se queda aquí, ah mira ahí lo tenemos, no, no ha llegado a cruzar, está ahí y vamos a ver la puntuación, tiene unos cuernos muy bonitos, le hemos dado en un pulmón y efectivamente tenía 76,89, 4 estrellas, no iba a crecer más, así que bueno vamos a vender la carne y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido.